¿Qué tan sencillo fue el trámite para solicitar un crédito de nómina? Es muy rápido, o sea, lo puedes hacer desde el cajero. De hecho, ahí te dice, tienes un crédito de nómina preaprobado de 60 mil pesos. ¿Lo quieres, sí o no? Tú dices que sí, o sea, no. o sea, ya te aparece el dinero en tu cuenta. Entonces, no no es nada difícil agarrarlo. De hecho, no te hacen buró de crédito, no saben si... O no investigan si tienes o estás pagando otro crédito de, de Infonavit. No no te piden nada, en realidad sí. ¿Lo necesitas? Vas. Casi sí que llegas con el dinero, pero pues ahí está el tema, ¿no? Con las tasas de interés. Sí, sí, sí, sí.